A ver, el Crazy Hacks, al Gaming Show. Vamos a ir a Roquetas Gaming Show. Y ahí van los Crazy Hacks. A una firma de libros y vamos con nuestros libros y con. Un, regalo, un regalito sorpresa. Muy chulo. Venga, pues vámonos, corre, a la puerta, ¡Vamos! Chicos, ya estamos aquí. Hola, Mónica. Los de Roqueta, que te estuvimos hablando por email. Traemos un regalito. Ahí, no sé yo, eh. hay sí. corre. Eso. Bueno chicos, saludar. Venga, gracias. Ya está. Hala, pues ya está. Hecha. La no! ¡Ya ¿Estás cansado, eh? ¿sí? No, no. ¿Qué tal ha sido eso? No, lo... Estoy reventados No Oye, ¿por qué no mandáis un saludo A las chicas que nos hemos encontrado en la cola De la firma de libros ¿Cómo se llamaban? Irene, Cayetana, María Valeria y Daniela Y, y a nuestras compañera de clase Victoria y Alejandra Ah, yo salió también Para Paloma Rebe, que hace unos covers muy chulos y María Rubiales Muy bien, pues Adiós, hasta, hasta la próxima la like, Suscribiros Y darle a la campanita Adiós